Ciudadanos consideran de suma importancia la construcción del puente que comunica al sector Vistal Valle con la comunidad Bijao y otras aledañas. Nosotros tenemos 20 años aquí viviendo como, lo, como los animales y miren las condiciones, ustedes bajaron seguro por ahí vieron las condiciones que está ese camino, que todo a veces uno no puede ni pasar por él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 ...y hemos luchado mucho y que lo van a hacer y que lo van a hacer... Y que ya en este año y que en el otro... ...y nunca, nunca nos no hacen caso. Yo me dedico a vender verdura para esta zona... ...vengo frecuente a vender verdura ...y eso es que cuando no se puede subir ni bajar por ahí... ...yo no vengo para acá a vender... ...por la, por la situación de que hace falta el puente. que cuando esto cae una esto ...entonces pone demasiado malo ese camino... no no puede ni pasar, usted ve... Pero necesitamos ese puente porque es que todos los niños, cuando van a la escuela, ahí se han jugado para de niños y para de vaina, patrón. Esto tiene que hacer algo a, a uno, obligado a ir ahí. Según el presidente de la Junta de Vecinos, el señor Silvio García, la obra fue ofrecida por el gobierno en reiteradas ocasiones. Ya nosotros no hallamos casi mente con quién contar. Porque voy a ser sincero: nosotros tenemos aquí, eh, desde que vino Espólito, lo hizo y se lo llevó.